Este es el ejercicio número uno de las prácticas propuestas en el grupo de mates virtuales. Dice así: En la figura, el perímetro del triángulo equilátero es 30 centímetros y está inscrito en la circunferencia. Hallar el radio de la circunferencia. Primero debemos notar palabras claves que existen en este texto. Por ejemplo, perímetro. Perímetro. ¿Qué es perímetro? La suma de los lados de cualquier polígono. Además, es un triángulo equilátero. O sea todos sus lados son iguales y además miden 30 centímetros entonces construimos el triángulo vamos a suponer que ese es un triángulo equilátero significa que este lado es igual a este y es igual a este como es un triángulo equilátero significa que todos sus lados son iguales y además como miden 30 centímetros que significa que cada uno de estos mide 10 centímetros por ahora como visto que la suma de los lados es igual a 30 centímetros ahora además de esta información como es un triángulo equilátero este ángulo este ángulo y este ángulo también miden igual por lo tanto como la suma de los ángulos internos tiene que dar 180 significa que este ángulo tiene que medir 60 grados por otra parte información importante que tenemos que saber sobre los triángulos equiláteros es que si trazamos la apotema, perdón, la altura del triángulo, que corta en forma perpendicular a su lado, este esta altura divide en dos partes iguales al lado. Es decir, si cada, cada lado va a valer 5 centímetros, pues el lado mide 10 centímetros. Además, este ángulo es la mitad del ángulo. Formado aquí. En este caso, entonces, habíamos mencionado que el ángulo medía 60, todo este ángulo media 60, y por lo tanto, este ángulo, que está aquí, mide 30 grados. Eso significa que se forma un triángulo muy particular, que es de 30 grados y 60 grados. Teniendo la información, tenemos que este mide 5 centímetros dada toda esta información vamos a proceder a resolver el problema el problema inicial dice que todos esos lados miden 10 10 y 10 y tenemos que sacar o hallar el radio de la circunferencia el radio de la circunferencia viene siendo este segmento que acabo de construir en realidad la circunferencia viene por acá más o menos este segmento que acabo de construir, que se llama, llamémoslo X, en realidad es parte del apotema que viene hacia el lado. Es una parte. Por lo tanto, podemos concluir de que este ángulo que está acá mide 30 grados. Pues, habíamos hablado antes de que la apotema divide todos este ángulo. Y como es de 60 grados por ser equilátero, mide 30 grados. Bien, ahora convenientemente vamos a construir este triángulo que está aquí, este que se construye aquí. Bien, por lo tanto tenemos lo siguiente, tenemos un triángulo donde esto es perpendicular, esto mide 5 centímetros y ese es el x o el radio que andamos buscando y además que esto es de 30 grados. Tenemos varias opciones para encontrar el valor x, en este caso podemos utilizar triángulos especiales o bien podemos utilizar trigonometría voy a usar trigonometría para resolver este, este ejercicio eh, voy a utilizar en este caso, observen que tenemos en este caso la hipotenusa y un cateto adyacente al ángulo de 30 por lo tanto, lo que tenemos que utilizar es la razón trigonométrica coseno coseno de 30 grados que dice lo siguiente coseno de 30 grados tiene que ser igual a cateto opuesto que en este caso el cateto opuesto perdón, cateto adyacente el cateto adyacente al ángulo de 30 es 5, por lo tanto es cateto adyacente entre la hipotenusa la hipotenusa en este caso es X por lo tanto acá es x utilizando un poco de álgebra vamos a despejar y este x pasa a multiplicar acá entonces x por coseno de 30 es igual a 5 centímetros luego este coseno pasa a dividir y concluimos que x es igual a coseno perdón a 5 entre coseno de 30 ¿verdad? Ahora bien, utilizando el calculador digamos a que x es igual a, nos da como resultado 10 entre raíz de 3 Y racionalizado nos daría 10 raíz de 3 entre 3